Muy bien, señores, vamos a la pregunta del día. Vamos a ver, ¿cree usted que el gobierno debe apretar medidas para evitar rebrotes de COVID en Navidad? Háganos el feedback, 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Recuerde, ¿cree usted que el gobierno debe apretar medidas para evitar rebrotes de COVID en Navidad? Háganos el feedback. En el camino le leeremos su comentario o su respuesta a esta pregunta. Muy bien, continuamos con el contenido de de mañana, señores. El ministro de Salud Pública, doctor Daniel Rivera, informó ayer que las autoridades decidirán si las venideras festividades navideñas serán celebradas con restricciones más drásticas, lo que han evaluado el comportamiento de los casos que se observan en la siguiente semana. Aseguró que sobre la marcha el proceso de vacunación iniciado en febrero pasado, República Dominicana va rumbo al 78% de personas inmunizadas, con la primera dosis siendo uno de los mejores países del mundo con ese indicador, o de los países con más alto indicador. Exacto. Sí, así es que esa es las noticias, esa es la información. Vamos a ver, Carolina, ¿qué tú opinas con relación mm. a este planteamiento del ministro de Salud Pública? Bueno, la verdad es que hay un rechazo eh, considerable en torno a las de la sociedad claro. y por supuesto de la, del área comercial, claro. eh, del sector comercial, en torno a las posibles medidas que se tomen para las fechas de diciembre. A mí me parece un tanto válido, ¿por qué? Más allá de que esto nos va a afectar a todos, en todos los sentidos. Pero nosotros sabemos el descontrol que hay. Sencillamente, el tema de la exigencia de la tarjeta, eso en los bancos tal vez ya es el único lugar que le estén pidiendo. Que eso no, no ha surgido el efecto, sí, en principio, porque hubo un impulso de la vacunación cuando empezó a, a presentarse la restricción eh, con esta medida. El distanciamiento, la mascarilla, los teteos, los centros comerciales. En el mismo estadio que se estableció que nadie podía estar sin su mascarilla dentro del mismo, la gente se la quita. Hago una panorámica del, del protocolo que sencillamente no se está cumpliendo. La gente ya eh, soltó el COVID, tú vas a decir la frase completa, soltó el COVID Entiende que ya el que se murió ya ni le impacta cuando vemos que la gente eh, o ve que la gente está continúa muriéndose por esto. Este comportamiento que tiene la ciudadanía de relajación, de cuidado ante esta terrible enfermedad porque continúa haciéndolo y más para quienes no están vacunados, sencillamente para los meses de diciembre se va a disparar. O sea, eso es como que uno más uno son dos. Para diciembre se van a disparar los contagios. Y ustedes se imaginan para enero cómo está la economía, cómo está la escasez de dinero, cómo está la escasez de liquidez, de cuarto en los bolsillos en buen dominicano, cómo está el costo de la vida, el impacto en el bolsillo que tiene en el mes de diciembre, a nivel social y empresarial, por todos los gastos propios de la fecha, que para enero, producto de un rebrote importante, haya que tomar medidas más severas, sencillamente yo pienso que a nivel económico sería insostenible. Entonces es mejor prever con el disgusto de mucha gente de que quiere andar, de que quiere salir, de que quiere amanecer en las discotecas, en las en las fiestas y demás. De igual modo la gente hace los teteos en los barrios, y en los moteles y en los resorts, porque es una cosa también que tú no sabes ni qué hacer, porque por un lado el gobierno te restringe, pero por el otro lado eh, sigue todo igual prácticamente. Entonces es un desafío muy fuerte, muy fuerte que tiene en la mano el gobierno de tomar medidas de iniciar restricciones para fechas eh, tan esperadas por mucha gente, donde hay la celebración, donde está el compartir, compartir y todo lo demás. Pero entonces tenemos la otra realidad de salud, que no se ha dejado, ni ni, sea, ni podemos nosotros dejar de lado. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué debe de hacer el gobierno? Enfrentar a los diferentes sectores y a la sociedad en sentido general. Tal vez un 10, un 15% de la población Podríamos estar de acuerdo de que hayan limitaciones porque entendemos que es lo más prudente, porque el COVID no se ha ido. El COVID sigue matando gente. Los contagios están aumentando. Esa es la realidad que tenemos. ¿Cómo sería esto para los meses de enero? ¿Cómo va a ser? ¿Qué esperar? Producto de todo este comportamiento del que he hablado. Sencillamente restringir sencillamente decirle a la gente, mira, tú tienes que manejarte, tú no puedes amanecer en la calle, producto de sencillamente porque es diciembre, porque hay una pandemia mundial que aún no ha terminado. Y esto tiene un impacto importantísimo en el ámbito salud y en el aspecto económico, porque un paciente en una cama de UCI sale muy caro, muy caro, sin contar la cantidad de gente que ahí anda todavía con sus teorías de que no se quieren vacunar, de que el 666, que la Biblia, que los sí. satélites, de que el chip... La nube, la nube, o sea, es un número de cosas que hay que decir, sí, se les respeta, pero que uno entiende que son bueno, eh, locuras, gr gracias. pero hay que respetarlas. Entonces, bueno, ya, partiendo de todo la esto, amiga. entiendo que sí, que hay que tomar las medidas. Me recuerda una medicina que inventó tres patines una vez, uh -huh. que decía que lo curaba esto, aquello, pero una cantidad Ay, me no, me de, de, de enfermedades. Wilder. Y al final puso una notita que decía lo cura todo. Lo cura todo. Exactamente. Yo me acuerdo de a Wild, amado, muchachos, que nos llamó. Que la, a Wilda es la que nos llamó, la movimiento antivacuna ah. que estaba frente al Congreso, que República Dominicana era el, único, era el único país del mundo que estaba en los satélites por el sí. código de barra que tiene bueno. la tarjeta atrás. Cada los, vez que ella je, publica una. Jean, yo no la adelante. sigo. Miren, <coughs> le envié ahí a ahora al WhatsApp Ay, una, unos datos de, de datosmacros.com que va llevando lo que es eh, el seguimiento de los países eh, vacunados el nivel de la vacuna eh, si lo pueden abrir muchachos para que la gente vea hay un común denominador en los países que menos se vacunan nosotros estamos bien relativamente para el nivel de conocimiento de la República Dominicana estamos bien, eh, pero de acuerdo a estos datos no se abre. Eh, bueno. De acuerdo a estos datos, el, el ministro miente. porque Resulta que cuando usted viene y busca aquí, la República Dominicana está en un 51%. Ese es el problema, 17, ese es el problema de estar hablando mentira. Eh, con sociedades avanzadas como ya, como la de nosotros, miren, 51.02%. ¿Cuántas dosis administradas? Eh, un total de... Eh, ...13.687.260... ...primera dosis... ...6.844.994 dosis... Según, ...con dos dosis... ...5.534.706... ...para un 51.02%... ...denle para abajo muchachos... ...entonces ¿qué pasa... ...miren ahí ahí está el mapa de cómo está el mundo... Entonces, ...está hablando mentira el, el ministro... ...qué vaina... Pues? Entonces, ...ese es el problema... ...entonces confunden a la gente confunden a la gente, y entonces eso se, eso se convierte luego en una situación eh, de, de incertidumbre en la población. Vamos para abajo. Pero espérate, espérate, espérate. Fíjate cómo está eh, eh, África. Eso es lo que voy a explicar ahora. Increíble. ¿Qué pasa? Cuando yo decía que hay un común denominador, es, señores, los países más pobres son los que no se están vacunando. Increíble. Vamos a dar el dato ahora. Por ejemplo, si ustedes miren la parte norte de, de por ejemplo, Estados Unidos y Canadá. Vamos para arriba, miren, y miren la parte norte de Europa. Estamos hablando de países desarrollados, con los mejores eh, eh, eh, eh, eh, formas de vida. Y miren, por ejemplo, a China. China. Eh, miren, por ejemplo, allá abajo Australia, eh, Nueva Zelanda. O sea, pero miren a África. Pero si entran a América Central, a América Central, se van a dar cuenta que ahí aparece Haití en rojo. ¿Por qué? Porque por ahí, precisamente por eso, los países más pobres son los que no se están vacunando. Aquí yo le voy a dar el dato, miren. ¿Y, eh, y eso Moreno ha rechazado? ¿verdad? Eso es increíble, miren. Hay un país por aquí que anda, bueno, Haití anda en 0,44%. Lo estoy buscando, miren, 1.47, Madagascar 1.47% se ha vacunado en, en, en ese país. Y si buscamos Haití, para que ustedes vean, señores, lo que es la ignorancia... Eh, y yo quiero motivar a la gente a que se vacune, mire, Haití, le voy a dar el dato ahora mismo, 0,45%, o sea, ni un 1% de la población haitiana se ha vacunado ¿En qué que tú vas a que República Dominicana habla mentiras sobre vacunas, siendo un país que se le ha, se le ha reconocido que dentro del hemisferio occidental y el Caribe somos lo que no, mejor hemos oído. No, no, fue siete, lo que dijo el ministro. Yo no dije que, no que la República Dominicana miente, sino el ministro dice uh -huh. que vamos rumbo al 78%, Exacto. pero los datos dicen que no es eso, que estamos en un 51% de dosis administradas bueno. completa en qué fecha está ese, ese informe Actualmente, mundial? eso se actualiza cada minuto. Exacto. Eso se utiliza cada minuto. Fíjate tú, por ejemplo, ¿cuál es el país con más eh, eh, eh, vacunas aplicadas? Hay, Emiratos hay, Árabes, con un, un 95%. Hay, hay páginas ah, dedicadas no. exclusivamente, exclusivamente al tema del COVID. Una. Hay canales de televisión dedicados exclusivamente a información sobre el COVID. Pero la, la, re, la refrescación, es decir, como... el, sí, sí, el, el refresh. Como el reflex de nuestro, nuestra base de datos en República Dominicana Pudiéramos darle una valoración alta a la interacción de los sistemas de evaluación. Claro que sí, porque ¿sabe ellos tienen que hacer un informe diario de eso a la OMS y la OMS entonces lo, lo, lo, lo comparten con ellos. Hay, hay yeah. páginas como esta que son especializadas. Lo que pasa es que el ministro cree que la gente, que todavía estamos en el 78, que la gente es tonta. Así que díganle la verdad a la gente y motiven a la gente a que se vacune. No, es una efeméride. Gracias, del Ciclón David. Adelante, Francis. Mira. La verdad es que nosotros ya no hemos relajado. Hay gente que incluso lo veo eh, no usar la mascarilla con frecuencia. Y eso es un indicador de que pudiéramos en cualquier momento tener un rebrote y que ya se ha establecido que nuestras camas están ocupada en su gran mayoría en San Francisco de Macorís, que es donde oh, eh, oh, eh, habitamos. De ahí a que se asuma una apertura total y un relajo de que el COVID, porque me vacuné, ya no está vacunado. Usted puede infectar, si vacunado, usted puede infectar. Y eso es la covidianidad a la que se nos ha sometido. Obviamente que yo inmediatamente hablamos de estos temas, es como llover sobre mojado, porque lo que ha debido de suceder es que haya las restricciones y las condiciones para ir desmontando lo más que podamos en nuestra sociedad la infectación. Por rebrote, es decir, por re, eh, que haya una población no vacunada, una población que no está tomando las medidas y se infecte. De hecho, a mí me dijeron ayer, no sé, que el doctor Rodríguez, director regional, dio positivo a COVID, no pero diga, que ya es Rafael. Sea, es Rafael, y que me imagino ya ha pasado la, el ciclo. Yeah. y se esté recuperando sí. yo me gustaría esperamos eso no es raro un hombre que vive corriendo de aquí para allá y sobre todo no. en los lugares claro, donde, donde frecuenta donde, sí. la atención o sea, está en a, riesgo en riesgo completo sí. que es más que nosotros así es entonces así es. y conocedor de la situación de la pandemia entonces este se infecta por eso es el mejor ejemplo para decirle a la población señores ojo no de por sentado de que nosotros aquí no tengamos COVID, sino que es parte de nuestra COVIDianidad el de usted mantener un distanciamiento. Ahora, el Estado, que yo siempre pregunté en qué etapa en qué etapa estábamos y que si tomábamos las medidas tenía que ser para partir de un, de un punto y que al finalizar nosotros recoger los frutos de esas medidas, pero aquí no se ha podido hacer ni siquiera esa planificación. Entonces, yo creo que de golpe es muy probable que nos tengan que limitar en los tiempos pascueros. ¿Te gustó la palabrita? En el momento que nosotros tenemos mayor índice de relajo con el tema. Distensión, mucha distensión. Muy, mucha distensión. Sí. Bueno, gracias, Francis. Miren, eh... Yo pienso que el estado dominicano tiene en su adn el, el gen de la mentira. ¿Cómo va a ser? <risa> sí. Ya, yeah, sí, sí, es verdad. Al igual que el de la corrupción. Exacto, al igual que el de la corrupción. Nosotros vivimos en una sociedad en la cual nos enseñaron a mentir. Por ejemplo, desde Trujillo, por ejemplo, desde Trujillo, eso ha sido parte de la idiosincrasia del pueblo dominicano. Balaguer lo, lo, lo entronizó y lo siguieron todos los otros que le siguieron le siguieron detrás a Joaquín Balaguer. Y hoy día, eso que decía ayer Jan es muy cierto, ellos se han olvidado, los políticos que ya no vivimos en, en el año 70, donde para que nos llegara la noticia de lo que pasó en Honduras, bueno, vamos a poner en Chile la, la información de Chile, mínimo, teníamos que esperar 24 horas que saliera el listín diario, o el Caribe, de, de, de este día, para saber qué pasó ayer o el domingo, el domingo. en las elecciones de, de Chile, por ejemplo. Ahora no, ahora lo sabemos. instantáneamente Exactamente. Incluso la, la boca de urna que se pudo haber hecho en Chile, la supiéramos hoy día o la sabemos hoy día. Entonces, eso ellos han olvidado y por eso es que manejan eso. Es muy probable, pero yo veo que la diferencia es muy alta. Es muy probable que luego el ministerio o, o, el, o el ministro en particular, si lo enfrentan con este tema, pudiera decir, bueno, es que ellos tienen unas informaciones todavía atrasadas uh -huh. y tenemos que suministrar todo lo que nos falta. Pero la diferencia es mucho. Estamos hablando de 28 si tú me dices, no, hay una diferencia de 5%, de 10% incluso, uh, yo le podría comprar al ministro esa información. ¿Cuál es la situación? El gobierno dice lo que le conviene, señores, y eso ha sido siempre. Aquí no ha habido nunca un gobierno totalmente transparente. ¿Por qué? Porque el, los gobiernos, los políticos manejan la información desde el punto de vista de lo que nos convenga. Eso no conviene. ¿Qué es lo que nos conviene? Decir que nosotros estamos bien. Que no es que estemos mal, porque eso, no. eso hay que aceptarlo. El gobierno ha sabido sobrellevar la crisis de una manera que nos ha colocado a nosotros como una de las naciones que <risa> ha sufrido menos los embates del COVID históricamente desde el momento en que comenzó esta pandemia. Eso hay que, eso hay que admitirlo. Sobre todo el hecho de que en el gobierno de Danilo, porque tampoco hay que... Porque aquí hay gente que, que tiene a Danilo como el, el demonio. No, señor. Eh, en el tiempo de Danilo Medina, se daba un informe diario. Lo daba el ministro. Que, que es mucho decir. Entonces, no hemos... Pero, pero mentiroso. No. Se identificó sí. el mismo Yayan. Fue muy, fue lo, lo identificó. Fue, pero claro. fue el único ministro que se enfrentaba a la prensa ah, no, diaria. Porque el último que se tuvo... Se enfrentaba a la prensa eh, diaria. El último que eh. tuvo... Eh. Cómo eh, hay que ¿cómo tener, se llama? Pero daban, hay que tener valor que para Luisito eso Luisito viene aquí a defender el hecho de que no, lo que pasa es que esos informes no han llegado y es correcto que lo haga porque él pertenece al sistema ah. pero es lo que yo quiero que entienda, y los políticos deben comprender ya este país no es el país de estúpidos que eran cuando éramos cuando, cuando eh, eh, eh, Trujillo, sí. cuando, cuando la época post, post Trujillo, la época de Balaguer no, señores, la época del PRD en el 78, no, señores, o sea, estamos hablando de un país que está comunicado en un set, más de un 70%, nosotros por la cercanía a los norteamericanos y la comparonería del dominicano, nosotros somos un país muy bien comunicado, de hecho, cuando una de las grandes compañías saca un nuevo modelo de teléfono, al otro día hay, hay gente comprando ese teléfono en este país. O sea, estamos hablando de una nación que no se le puede meter gato por liebre muy fácilmente. Claro, hay un grupo de gente que cree en el gobierno, pero eso es una decisión de cada quien. Ahora, los gobiernos no son transparentes. ¿Qué es lo que le conviene al gobierno? Decir lo que está diciendo del 78% porque no piensan poner restricciones en Navidad. Sencillamente. Sí. sencillamente, no piensan poner restricciones en Navidad, por parte por lo que dijo eh, la chica, que hablaba de que eh, el problema económico, el problema eh, eh, eh, del comercio, ¿no? Eh, eso es un problema que al gobierno le preocupa, nosotros tenemos una serie de situaciones y hay una serie de presiones contra el gobierno, sobre el gobierno, para evitar eso. Ayer vi que publicaron en, la, en, en el chat de nosotros algo y yo, yo dije, bueno, van a derrocar a Luis Abinader. De un meme que anda por ahí, de que el gobierno va a cerrar el país el 31. <risa> <risa> Digo, no derrocan al presidente. Es seguro. Miren, miren. Pero yo, bueno, para a, a, redondear, concluye. con el pedo de sí, Para ¿no? redondear, eso es lo que pasa. Al gobierno le interesa no poner restricciones en Navidad. Y por eso están hablando de esos números, aunque no sean ciertos. Miren, permítanme demostrarle a la gente que nos ve. Miren, la mayoría, ya una gran cantidad de la gente de dominicana es clase media y tiene acceso a un teléfono con internet. Sí. Busquen internet. Y ahí te va a encontrar cientos de páginas que le dan la información mm. directa y online. Vamos a abrir una. Es fácil. Para que ustedes vean lo que, vamos a, a tomar varios países al azar para que veamos. Póngalo full pantalla. Póngame ahí, por ejemplo, la República Dominicana. lo que hay un buscador ahí, dice República Dominicana. Eh, muchachos, ahí donde se, ¿qué dice ahí? Miren, 13.7 millones. Eh, déjame ver que no lo veo bien allá. Ajá, 12 administradas, 13.7 millones. Eh, completamente vacunadas, 5.3 millones. Si son, eh, vamos a ver. 51.0. <risa> ¿Qué, qué datos son fue que yo mismo, di ahorita? Esos son los mismos números que tú diste ahorita. Sí, pero es de, de otra página. No, Mira que cosa. lo busqué en otra página. Sí, Entonces, hay... fíjate, fíjate tú cuando la no hay en página. Entonces, vamos a buscar a Haití. Vamos a buscar a Haití para que vamos veamos la a ver. diferencia. A ver, a ver si estamos a, a, hablando mentira en este programa. Ahí está Haití. Déjame ver. Está Haití. Déjame para arriba, muchachos. Creo que salieron de la. Solamente tienen que caerle arriba. Se puede buscar ahí en cualquier país, se puede buscar a Finlandia, se puede buscar a Emiratos Árabes, que ahora vimos el, el que está puntero, Emiratos Árabes. En ese... Porque ellos comenzaron a pagarle a la gente, dijeron... Pero fíjate algo. Ahí, ah, creo que ahí en, en... Lo pueden buscar para que sí. la gente lo vea. Señores, ¿cuál es el problema? Los países más pobres, es decir, los más ignorantes, son los que no se están mira, vacunando. Mira, la estadística que tú puedas arrojar desde República Dominicana. Si internamente, esa es mi pregunta, pre, una interrogante, internamente <risa> hemos tenido como forma recurrente el atraso de información <risa> hacia afuera. El ministro deberá sustentar, hay una llamada, sí, hay una llamada. Vamos sustentar a lo que acaba de declarar y que, Alivia Bien, si es así. Pero también molesta si no es así. Como no Adelante. Es así, bro, buenos días. Sí, buenos días. Amado. ¿Cómo, ¿Cómo estamos? Buen día. Adelante. Mar, compañeros de ese programa. Buen día. Eh, nosotros estamos haciendo una yo estoy haciendo una llamada en nombre de la tercera etapa de la organización Los maestros. Mire. Okay. Mm. Escúcheme que me salga del tema, no, pero no. es de la basura que voy a hablar. bien Nosotros tenemos una situación que fácilmente un día de eso vamos a sentar un camión volteo ¿Eh? y vamos a llevar la basura frente al ayuntamiento. ¿Cómo? sí ay, okay. ay, Incluso el camión pasa y toca bocina y se devuelve de la segunda etapa y nos baja ¿Qué? la tercera. Entonces, esto es un mar de basura y tantas eh, contaminaciones que hay, imagínense, ¿qué vamos a hacer nosotros? Los maestros, segunda Atención, etapa. Atención, Siquio NG de La Rosa y Móvil Soluciones, por favor, cúmplanle al pueblo franco macorizano, un pueblo tan trabajador. Uno saca la basura y viendo a los perros porque no pasan eh, eh, a la hora correcta ni pasan el día correcto y viendo a los perros y hacen un desastre. Tienen que andar uno recogiendo lo que debió recogerle. Lo tenemos ahí, vamos a ver muchachos, ¿qué es eso? Haití. ti. Uh -huh. ¿Qué le dije ahorita? 0.47. Le dije de Haití, ¿verdad? Ahí dice 0.5. ¿Se parece la cifra? Es que ya to, está todo, Francis, digitalizado. Eso de querer engañar a la gente, eso ya no va a pasar por la gente está demasiado informado. Entonces, vamos a poner ahí Emiratos Árabes. Ahí mismo, muchachos, en, en, en, en la pestañita, arriba Israel, en esa pestañita que está ahí, ahí, eh, ustedes pueden buscarlo, miren ahí, busquen a Emiratos Árabes, Escribe la E. Emiratos, y ahí ustedes van a ver cuánto le va a dar Emiratos Árabes, Mírenlo ahí, dale ahí, para que la gente lo vea y la gente lo busque y se informe, 89.3%, están viendo, o sea, no hay forma, entonces, ¿qué pasa? El ministro de salud viene a hablarnos mentira, en vez de motivar a la gente a que se vacune, en vez de motivar a la gente a que se vacune, caramba, eh, señor ministro, las cosas hay que decirlas como son, para que luego en el tiempo usted no tenga que estar dándole para atrás a sus propias palabras, yo recomiendo a la gente que se vacune, porque es la única vía científica de combatir la enfermedad, si esa enfermedad le da y lo agarró fuera de base, se lo va a llevar entonces vacúnese, a mi mamá Ay mamá, yo le pregunté hace varios días, ¿cuántos meses usted tiene con la segunda dosis? Me dijo siete, ya es hora de que se ponga la tercera, porque yo manejo a través de la ciencia. Como la ciencia me dice que a partir de los seis meses comienza a bajar la efectividad, le pongo hacia ahora la tercera dosis. Yo la recomiendo a partir de los seis meses, porque eso es lo que dice la ciencia. Un dato, y por eso a mi mamá le dije, póngase la tercera. Eh, un dato a la gente que ha estado compartiendo informaciones de medidas o de restricciones. A través de las redes, eso es falso, señores. De manera oficial, el Ministerio de Salud Pública, el Gabinete de Salud, el gobierno no ha hablado de medidas para el mes de diciembre. Aún no se ha hablado de manera concreta, de manera específica, algún tipo de restricción. No se lleve, yo no sé con qué intereses que la gente hace esto. Usan medios nacionales y lo manipulan como para hacer presentar que ellos han subido esta información eh, a través de que ya hay, ha sido brindada por el gobierno. Hay una Eso es llamada, falso. adelante, buenos días. Hay una llamada. Adelante, buenos días. Pero eh, queda en el tapete de que en los próximos días. Adelante. Terminar, si restringimos. Sí, adelante. Pero escuchamos. Buenos días. Buen día, caballero. Buenos días. Sí, buenos días, le escuchamos. Adelante. Sí, sí. con respecto al este tema que estamos Eh, yo veo que últimamente ya la gente ha relajado eso del coronavirus. Y vemos que también desde el gobierno solamente se han interesado. Ahora que la gente se vacuna, ya, ya, ya no se ha conocido en el argumento de que se, se debe de andar con sus que debe de guardar el financiamiento, sino solamente se le habla a la gente de, de la vacuna. Yo creo que también eso es importante volver a decir a la gente que debe de volver al principio de, de andar con sus y de que el le... Muchísimas gracias. Bien, bien, gracias. Muchas gracias. Le voy a hacer una propuesta de gobierno. ¿Cuál es? Como entrar a una discoteca no es un, una necesidad básica, <coughs> mm. y entrar a un restaurante, a un bar, no es una necesidad básica, prohíbe la entrada sin vacunarse. Bien. Vamos a. Prohíbe a, a que se a todo que están, Tenemos están, otra están llamada. Bien. Adelante, buenos días. El prohibido? Bueno, está para todos. Ya nos están pidiendo. Componen este programa. Sí, buenas, sí. gracias, buenos días. Sí, corro, corroborando con la llamada que hizo el señor hace un momentito de los maestros de sí. la tercera etapa, es para darle un mensaje a su tío que por favor, si no puede seguir con esto que fue elegido en el ayuntamiento para representarnos? Por favor, que me y le deje ese trabajo a alguien que tenga ánimo de seguir luchando por el pueblo de San Francisco de Macorís porque la basura nos está rompando, nos estamos enfermando los maestros. Está lleno de trastones, cucarachas, ya no encontramos qué hacer. Siquio, por favor, deja eso. entregaselo a alguien que sí quiera trabajar. Gracias, pasen buen día. Gracias, sí. muchas gracias.